Buenos días a todos y bienvenidos al segmento graduados en el mundo de la octava jornada de temas actuales de bibliotecología. Mi nombre es María Violeta Bertolini y les estoy hablando desde La Haya, Holanda. En primer lugar, quisiera agradecer a Virginia y a Andrea por haberme invitado a este segmento. He visto videos de los años anteriores y es un honor para mí eh, formar parte de este segmento junto con colegas tan valiosos que están trabajando alrededor del mundo. En los próximos minutos eh, voy a contarles brevemente tres eh, áreas en particular. Uno, dónde estoy trabajando ahora eh, y que, cuál es mi trabajo. En segundo lugar, brevemente cómo he llegado aquí. Y en tercer lugar, algunos aprendizajes que he tenido a lo largo de mi carrera hasta la fecha que creo que pueden serles de utilidad si están pensando ustedes, sus alumnos, algún colega en trabajar en el exterior. En este momento me desempeño como oficial de comunicaciones de promoción y defensa en la IFLA. Eh, mi rol eh, particularmente tiene que ver con los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en IFLA como el Programa Internacional de Promoción y Defensa y el desarrollo y acceso a la información o DA2I. Eh, en el IIP mi rol eh, fue bueno, asistir a los seis talleres regionales, contribuir con su organización, pero también allí conocer a los 150 participantes que están, eh, que son eh, provienen del sector de bibliotecas públicas y de asociaciones eh, de bibliotecarios y que están llevando adelante actividades como parte de este programa para eh, demostrar el rol que las bibliotecas tienen en el desarrollo eh, y la contribución que están llevando adelante y también eh, lograr eh, que los gobiernos reconozcan eh, la valiosa contribución de las bibliotecas y que los incluyan en los planes nacionales de desarrollo y en las discusiones que se están llevando a cabo en, ese, en esa área. Eh, entonces mi rol es eh, monitorear estas actividades, es apoyarlos en todo lo que necesiten y también ayudarlos a diseminar estas actividades y todo lo que están haciendo eh, a nivel mundial. Por otro lado, eh, estoy muy involucrada con el proyecto de desarrollo y acceso a la información. En este proyecto estuve eh, involucrada con todo el proceso de, de producción del, del reporte que fue lanzado en julio de este año. Eh, también con toda la campaña de comunicación, las actividades de promoción y defensa que se hicieron en el foro político de alto nivel en Nueva York y eh, el webinar y actividades de diseminación que se han realizado luego como en la conferencia y otras eh, conferencias en las que estamos tratando de eh, comunicar y que la gente conozca el reporte y lo pueda utilizar. El reporte, como su nombre lo indica, establece la relación entre el acceso a la información, un acceso significativo que generalmente se brinda a través de las bibliotecas con las habilidades, la confianza y el conocimiento que necesitan para poder hacer uso efectivo de esa información y el desarrollo y cómo eh, sin las bibliotecas sería imposible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que los países han acordado en septiembre del 2015. Además de estos dos proyectos que les contaba, eh, eh, contribuyo con otros proyectos de comunicación. cifra CIFLA está cada vez más activo en el área de la comunicación, así que siempre, siempre hay algo para hacer. Sobre cómo llegué aquí, eh, bueno, yo soy licenciada en Bibliotecología y Documentación de la Universidad del Museo Social Argentino. Eh, también he hecho una maestría en Dirección de Comunicaciones Institucionales en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, ambos en Buenos Aires. Eh, tengo más de 15 años de experiencia en el área de las bibliotecas. Cuando surgió esta posibilidad, en, en, noviembre del año, en agosto del año pasado, que salió esta posición de IFLA, eh, yo hacía muchos años ya, hace más o menos 5 años, que era voluntaria para IFLA. Entonces, eh, era para mí una oportunidad única de combinar mis hobbies eh, y mi profesión. Principalmente porque a la conferencia de IFLA eh, he ido todos los años dando mis gastos eh, en mis vacaciones porque me parecía una oportunidad única de eh, conocer colegas de todo el mundo y, y de aprender de ellos, colegas de todas las edades, colegas de todos los países eh, y, y bueno realmente para mí, eh, hoy en día, trabajar aquí es, es, un, es un placer. Con respecto a los aprendizajes, eh, creo que lo, lo he tratado de agrupar, pero la verdad que es todo un conjunto de, de, de sacrificios y esfuerzo y constancia y perseverancia y de seguir adelante, aunque eh, haya muchos rechazos y muchos no, y muchos eh, lamentamos informarle que, pero hay que seguir adelante y al final, aunque sea por cansancio, lo van a lograr. Entonces, eh, bueno, eh, cuatro aspectos principales me gustaría decirles. En primer lugar, las pasantías. En mi experiencia les puedo decir que eh, las pasantías me han dado a mí la oportunidad de aplicar el conocimiento que iba aprendiendo en la universidad en forma directa, inmediata, también eh, conocer lo que es el trabajo de una biblioteca, luego eh, después de haber trabajado como jefa de biblioteca eh, pero haber estado de los 20 a los 28 años en la misma posición, eh, tenía muchas ganas de un cambio y tenía ganas de lo que era conocer el trabajo internacional, es decir, un organismo internacional con gente de todo el mundo. Eh, ahí es que apliqué a distintas posiciones y entre ellas una pasantía en la eh, biblioteca eh, del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa eh, pasantía me permitió conocer lo que es el BID y la biblioteca del BID, aprender de prácticas internacionales, pero después eh, me permitió entrar al BID como consultora después de eso que me conozcan y a partir de ahí tener distintas oportunidades que me llevaron a estar cuatro años en esa organización. Entonces las pasantías muchas veces son la vía de entrada para... Eh, eh, poder entrar a organizaciones que son muy competitivas, eh, es totalmente recomendable eh, si uno sabe bien lo que quiere hacer y, eh, y, y, y utiliza la pasantía como una forma para alcanzarlo. En segundo lugar quisiera hablarles del tema del idioma. Eh, la verdad es que um, es necesario aprender inglés y es necesario eh, no solo porque quisieran hablar o porque quieren trabajar con colegas de todo el mundo, lo cual ya es en sí muy muy importante sino también es, es el idioma científico internacional como bibliotecarios creo que es muy importante que tratemos de desarrollarnos en otros idiomas en tercer lugar quisiera recomendarles el voluntariado y ese es otro aspecto también eh, que puede considerarse un poco eh, con, controversial pero eh, en mi caso el voluntariado eh, ha sido particularmente a través de eh, un blog del blog Infotecarios otro voluntariado que hice fue contribuir con mi asociación de bibliotecarios en, en Argentina eh, eh, trabajé como voluntaria en Abgra, en la asociación de bibliotecarios graduados, porque me parece que, que una de las formas de, de realmente ayudar a construir eh, y, a, y a fortalecer el sector bibliotecario es eh, fortaleciendo las asociaciones de bibliotecarios. Que otro trabajo voluntario que hice que fue espectacular eh, a nivel eh, de mi carrera y de mi conexión con colegas de todo el mundo fue eh, mi trabajo en el, en el, como miembro del Comité Permanente de Catalogación y eh, como eh, convinor del Grupo de Nuevos Profesionales de IFLA. Por último lugar, algo que para mí eh, ha sido un, un aprendizaje, eh, ha sido el tema de la maestría. Yo eh, cuando estaba en Argentina, bueno, primero la, la maestría no existía, eh, solamente había licenciatura, lo máximo que había, entonces eh, me dediqué durante muchos años a hacer cursos, lo cual... Eh, es muy útil y me ha servido para actualizarme en diferentes maneras pero he descubierto al salir del país que eh, los argentinos y creo que otros países latinoamericanos también se encuentran con esta limitación de que en otros países eh, la bibliotecología es un máster y no una carrera de grado esto qué significa que a la hora de competir para posiciones de trabajo eh, como nuestra carrera no es un máster entonces eh, quedamos fuera de la selección muchas veces porque se necesita un máster en bibliotecología y documentación me interesaría mucho saber qué es lo que ustedes piensan sobre esto quizás eh, si este video está en youtube quieren dejar sus comentarios obviamente esta es mi experiencia y mi recomendación pero cada uno tiene eh, un distinto camino y, y bueno eh, es importante tratar de hacer siempre lo mejor que uno puede de tratar de, de no perder las esperanzas de insistir, de, de si realmente uno quiere, eh, para mí lo más importante ha sido siempre ponerme objetivos y eh, tratar de alcanzarlos. Entonces eh, son objetivos a largo plazo que hacen que eh, todo lo que estamos haciendo en el medio eh, se sienta que tiene un fin y que tiene un objetivo eh, real, tangible, que se pueda alcanzar. Quizás cuando uno llega a ese objetivo no es exactamente lo que quería, pero por lo menos te ha mantenido adelante, te ha mantenido en actividad, te ha mantenido haciendo cosas para seguir mejorando entonces, eh, bueno, no les robo más tiempo quisiera despedirme desearles unas excelentes jornadas eh, el programa es muy muy interesante así que me hubiera encantado poder estar ahí con ustedes pero eh, les agradezco mucho aunque sea poder estar presente de esta manera eh, bueno, eh, si, si necesitan algo ya saben dónde encontrarme y eh, eh, les envío un fuerte fuerte abrazo a todos ustedes y a todos los que vean este video eh, luego de hoy. Gracias.